Pero como EFI del 2011, trabajamos con Facultad de Psicología y transitan estudiantes de la Licenciatura en, en Educación Física, por, medio de, por, me, por diferentes medios, pasan, en, en años hubo pasantías, en, en años optativas, este año pasaron estudiantes de optativa la, la materia judo, la unidad judo, y de la Licenciatura en Psicología, por el EFI, los EFIs optativos que tienen en principio de, a principio de año que se llama, de hecho, Proyecto de Tami, y y este, en algún año presentamos, es, es un llamado que, que, que hay todos los años en Facultad de Psicología, que tiene financiamiento para docentes, este, un año pre, nos presentamos a, eh, a dos modalidades diferentes, que es profundización y sensibilización, sensibilización es por un semestre, o sea, los estudiantes participan por un semestre, y profundización es por todo el año. Yo voy a dejar la palabra este, a, a, a Nacho y... Y Ceci, que son los, los estandartes que tenemos de la Facultad de Psicología. Y después, si, que, si queda algo y hay necesidad, voy a hablar yo. Dale. Bueno, digo brevemente alguna cosa. Eh, bueno, de parte de Psicología, en realidad, el EFI de Sensibilización está. involucra a estudiantes del primer semestre o segundo semestre de la licenciatura. O sea, que ellos en realidad tienen un acercamiento. ¿tá? Y en los de Profundización, que eso se hicieron... Se hizo en el 2015, creo, que fue la única experiencia que tuvimos, que teníamos estudiantes del octavo semestre, o sea que, ta, que eran ya este, estudiantes más avanzados, y, y, ta, y hacían como una práctica y con mayor este, participación, si se quiere. Ta, en este año, en realidad, este, no sé, el proyecto en realidad Tatami empezó como por partes, ¿no? primero se instaló Judo acá en Malvin Norte, ¿no? por esta parte del de ISEF, y después caímos nosotros en el segundo semestre para la parte de, de psicología y como el espacio recreativo. Ta, eso nos generó algunas dificultades, ¿no? imagínense, una parte del equipo empieza primero y la segunda después, y bueno, ta, eso generó algunas dificultades, sobre todo el vínculo con los chiquilines, porque teníamos menos tiempo para, para conocerlos y demás. Este, bueno, y algo que, nada, como este, cuestiones que tenían que ver con el, con el EFI, en realidad los estudiantes como que, este, la devolución de ellos o, el, o la, el tránsito de ellos fue como muy muy, este, muy positivo, porque en realidad imagínense que estudiantes que están en el primer semestre, eh, como aterrizar en una práctica para ellos fue como súper enriquecedor, este, muchos este, tenían como afiliación con los niños y otros no y en realidad terminaron copados, así que nada, eso como... Y bueno, y en realidad en la, la variedad de esto de psicología y y educación física y en realidad dentro de lo que es psicología elisandro que es el coordinador que en realidad está en la parte de neurociencias pero como en mi línea es más comunitaria entonces eso enriqueció bastante la, el que hacer y los estudiantes pudieron como optar también en qué líneas desarrollarse bueno eso como más este dentro de lo que es el vínculo con los estudiantes después el vínculo con la comunidad acá bueno en realidad creo que recién lo estamos conociendo este, también con, con pila de, de dificultades en común con los demás equipos, ¿no? En esto de la asistencia de los niños, este, la continuidad de sus asistencias, eh, esto de, como te pasó Sofi, ¿no? De decir, bueno, tenés que ir a buscar a los gurises, como decir, bueno, ahora empezamos a trabajar y cuando empezás a trabajar se te pasó media hora. Y, está, y eso... Tiene su tiempo, o sea, que en realidad creo que no es una cuestión de que, bueno, los niños o la población, sino que en realidad este, se precisa tiempo. Y en esto de que traían ¿no? al principio de los animales, no esto de la ecología, ¿no? también de los tiempos, de los procesos de las cosas, que a veces nosotros queremos que sea, no, entonces a final de año llegamos y hacemos el resumen, la sistematización nos quedó precioso. Y en realidad los tiempos, que creo que a veces como técnicos tampoco nos damos el tiempo para, ¿no? Para escuchar al otro, para escucharnos, para sostenernos, para acompañarnos, para decir, bueno, esto precisa un pienso, precisa un siento también, ¿no? Porque esto que la otra vez en, en, una, en un grupo de extensión ahí estuvimos este, debatiendo, ¿no? Que era la extensión y pim pum paño y entonces aparecía ahí algo de la acción, del sentir y el pensar. Dije, sí. El sentir es fundamental, ¿no? Porque cuando nosotros nos encontramos con este animal distinto o nos encontramos con, con otro sapo, con otras avestruces, con jirafa, ¿no? con esta jungla que somos también, ¡uh! ¿no? Hay que convivir. Hay que convivir. Y en esa convivencia también están ¿no? nuestros prejuicios, ¿no? que a veces nosotros nos damos de canchero, no, ah, sí, lo sabemos, está bien, somos, está, en realidad nos impacta. Y es importante pensarse, sentirse, decir, uy, esto me impacta porque y bueno está ahí estas cosas que a veces no nos da el tiempo para discutir y bueno de hecho hoy estamos también corriendo porque la presentación tiene que ir rápido y digo está ahí esto también está bueno pensarnos y darnos el tiempo para este, la experiencia la verdad trabajar con educación física para mí que soy de psicología es maravilloso pues siempre le digo a Bruno gracias Bruno por haberme acercado a la educación física porque tienen un aire fresco este, no como esta, esta cuestión más de del juego, de lo lúdico que está que en psicología a veces, tanto a la introspección y al revisar y al revisar. no Y entonces yo creo que ahí también en el sentir y en el compartir esa esa subjetividad distinta enriquece enriquece mucho. Así que bueno, gracias por la oportunidad y bueno, esperemos que el año que viene este, poder trabajar desde principio de año para vincularnos más con la comunidad y me gustaría después chusmetear un poquito en, en los demás proyectos que están trabajando con SOCAT, que están trabajando con las escuelas. Nada, la tiro. Con las instituciones de la vuelta. Este, y con los equipos, porque también capaz que hay gurises que también están en un lado y en otro, que un poco lo habíamos hablado contigo, Leticia. Así que nada, tiro así, ahora que estoy acá tengo el micrófono en, en mis manos, estoy haciendo el ejercicio del poder, así que nada, este, nosotros estamos abiertos también para compartir con los demás. Este, y bueno, y también nutrirnos, porque nosotros somos nuevitos en Malvin Norte, estuvimos en Lesica, en Gruta de Lourdes, este, y bueno, tada, nada, como que la experiencia, uno dice, sí, son zonas este, vulnerables, que sí, pero las características son muy distintas, y como decía otro equipo por ahí, que trabajaban en la heterogeneidad, es tal cual, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes que todo es heterogéneo, ¿no? Que a veces tenemos la tendencia a homogeneizar, y está, y en realidad, ¿no? Pensemos nosotros acá en, este, en esta reunión, ¿no? Somos muy heterogéneos. Este, así que, bueno, nada, brindar por eso. Así que paso. ¿Ibas a decir algo? Bueno, yo voy a ser muy breve, digamos, gran parte de las cosas ya las dijo eh, Ceci. Eh, creo que más allá de las dificultades que, que tuvimos, que tuvieron que ver más que nada con el tiempo, eh, porque nosotros nos integramos a, a mitad de año en este espacio, eh, creo que el dispositivo tatami en sí tiene una fortaleza muy fuerte que tiene que ver con eh, compensar bueno, el espacio, ¿no? tanto el espacio lúdico-recreativo, que era el primer espacio que, ten, que teníamos nosotros en Proyecto Tatami, como el espacio judo. Y creo que ya solo por eso eh, la instancia de, de pensar eh, los procesos creo que está buena y es una fortaleza en sí. Eh, el aprendizaje en sí, en este caso, eh, la experiencia, ¿no? que es muy, muy rica, más allá, vuelvo a repetir, de, de que bueno nos hubiera gustado haber empezado al principio de año, pero bueno seguramente lo podamos hacer eh, el año que viene. Así que bueno, eh, eh, simplemente de decir eso. No sé si Bruno querés... ¿Alguna cosita? Yo no quería decir eh, do, dos rupturas en las cuales venimos trabajando. La primera es que eh, yo considero que Tatami es eh, en parte el reflejo del proceso de extensión universitaria, el proyecto social antes este, de ser EFI em, empieza con un proyecto asistencialista, un proyecto de deporte para pobres, para sacar a los pobres de la supuesta pobreza. Este, y en el diálogo con la extensión universitaria en el periodo de Arocena, este, empezamos a ver otras cuestiones que tenían que ver con en principio con la transferencia tecnológica, es decir, eh, ver cómo resolvíamos algunas cuestiones del barrio, este, y en el último periodo de la docena, este, empezamos a dialogar con la posibilidad de coproducir conocimiento eh, con la gente que participaba del proyecto, es decir, pensar que hay un otro que piensa del otro lado, parece algo... Este, eh, sencillo, pero para eh, muchos no es tan sencillo, sobre todo para las organizaciones con las cuales, este, eh, están, están eh, por, con las organizaciones que trabajamos en, al principio, Fundación de las Américas, Federaciones Deportivas, están muy permeadas por organismos internacionales que, que dan líneas de financiamiento Pensando en esta línea, que cambiaron la inclusión social, por la pobreza por inclusión social y la inclusión social por comunidad. ¿no? Entonces eh, hay que tener bastante cuidado también cuando, cuando organizamos algunos proyectos. Este, y la otra ruptura es la relación con el Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre deporte, es decir, cómo vemos el, eh, la relación con el deporte y en, el, en lo que decían los compañeros se permea la diferencia ahí de entre dar una clase y considerar un espacio, ¿no? Ellos decían el espacio de judo, el espacio eh, recreativo. Entonces ahí me parece también que hay un, una idea fundante que es, eh, bueno, este, Eduardo Arquetti creo que es una referencia en el deporte, que piensa el deporte como una arena pública, o sea, distante de esa idea de que hay una lógica interna y una lógica externa, sino que es un espacio donde eh, existen zonas libres, es decir, ahí eh, en, en el espacio, en este caso yo voy a hablar de judo, pero en el espacio deportivo aparece el mercado, aparecen las instituciones, aparecen los niños que vienen de una escuela y todo eso entra en juego. Este, y no lo podemos dejar de lado. Aparecen identidades, aparece la raza, el género, este, y esas son cuestiones que venimos trabajando y por eso el, el, este cuarto paso de Tatami fue hacia la posibilidad de que los niños tomen decisiones sobre el proyecto y sobre sus propias vidas. Es decir, este, eh, los niños participan de alguna manera este, eh, llevando y transitando cuestiones entre una escuela que no les da un espacio para participar y un proyecto que, que muestra ot otras formas de, de estar en los espacios. Este, y eso también cambió nuestras formas de enseñar el deporte. Ustedes ven hoy una clase de tatami este, que no es una clase de, de, de deporte tradicional, digamos. ¿Por qué no es una clase de deporte tradicional? Y porque en la misma clase hay niños de 6, a 12 años, estudiantes de educación física, estudiantes de psicología, los profes de judo, en el mismo horario, este, compartiendo el espacio deportivo. ¿no? O sea, rompemos con esa tradición de la psicología española, de que se tiene que enseñar deporte de tal edad a tal edad la iniciación deportiva, la otra es la especialización, la otra es el alto rendimiento. O sea, nosotros, mediante toda esta reflexión en relación con la extensión y en relación con las ciencias sociales y humanas, particularmente en la antropología y la sociología, cambiamos el dispositivo de enseñanza y eso me parece que no es, no es un tema menor, por lo menos, este, en relación, eh, integrando las disciplinas, por así decirlo, más en general, que no están solo presentes ahí la psicología y la educación física, sino que hay otras cosas de fondo. Nada más. No sé si Sofi sí, no, no, no, claro, eh, Yo participé en el 2012 yendo de Complejo América, estuvo muy buena la experiencia con el estudio de disfruté mucho y me acuerdo que algo que estaba muy bueno que participaba en la práctica yo no, no o sea, conocí a judo pero por amigos en realidad no, no por haberlo practicado pero había algo que estaba muy interesante que, que actuaba ahí como ves, en ese espacio que se facilitaba que era la cuestión de, del arte marcial y toda la, la conceptualización que tiene o sea toda esa historicidad se venía en juego cuando se hablaba de judo entonces un poquito la cuestión esta de salud, ¿eso se sigue manteniendo ahora en, esto, o sea, en, esto, en estos cambios? Sí, bueno, nosotros en, en esta discusión incorporamos, y en parte del libro está este, eso, eh, que nosotros creemos que rescatamos la vieja idea de Shigoro Kano, ¿no? ah, vale, El tipo sí, que en 1800 dijo, hay que parar de formar guerreros y tenemos que empezar a educar gente, aunque sea este, con las viejas artes marciales, entonces fundó lo que llamó eh, Kodokan, que se llamaba Escuela del Camino de la Vida. ¿no? O sea, fue, a, fue al, al, al emperador japonés y le dijo tenemos que parar de formar guerrero, porque estamos en guerra con todo el mundo estamos un problema digamos este, y tenemos que ver otra forma. obviamente el emperador lo dijo nosotros queremos ganar la guerra y no queremos formar gente entonces él tuvo que salir hacia el mundo con una de las personas que se encontró con Pierre de Coubertin este, Pierre de Coubertin quería incorporar el judo a la grilla olímpica y Sigolca no se negó porque pensaba que el judo era un, era un camino de formación de la vida por eso alguna de las cosas que nosotros digamos nos distanciamos con la idea tradicional de deporte es que eh, nosotros en la clase de judo traemos la historia y la filosofía de, de, de, este, de este primer shigorokano, las traemos, las ponemos en juego y, y damos exámenes de pase de grado donde esas cosas se evalúan, digamos, por así decirlo, no es solo un pasaje técnico sino que también están en juego los principios filosóficos, históricos, de, de, fundantes de, de ese judo. Y también lo discutimos obviamente con el campo profesional. O sea, la gente que enseña judo no, no le está importando mucho esta idea de cambiar la enseñanza y de cambiar la mirada, les está importando mucho más tener resultados deportivos. ¿no?